Saludos, soy Israel bangerín y en esta hora les traigo un nuevo tutorial acerca de cómo eliminar anti-malware, servicio inescrutable este debido a lo que iba actualizando, debido a que en el pasado se me quedaron algunos vacíos importantes, quedó con mucho vacío eh, eh, el, el video anterior y antes de yo enseñarles a eliminar el, el Antimalware debía haberles enseñado cómo recuperarlo, cómo restaurarlo y eso no lo hice, entonces muchos lo eliminaron y ahora quieren restaurarlo entonces por ello creo que esta actualización para que antes de eliminarlo, vamos a eliminarlo y pero antes de ello vamos a hacer una copia de seguridad, entonces para hacer la copia de seguridad, simplemente síganme el ritmo vamos a dar clic en inicio, configuración cuando estemos aquí en esta opción, vamos a darle clic en actualización y seguridad Cuando tema de actualización y seguridad, vamos a encontrar una opción que dice copia de seguridad o simplemente se guían por este logo que está aquí, vamos a dar clic allí y una vez demos clic allí nos va a salir esta última opción. Vamos Damos clic allí. Y aquí, cuando estemos aquí, vamos a darle clic en, en configurar copia de seguridad. Cuando estemos aquí nos va a buscar las unidades en las cuales nosotros querramos hacer la copia de seguridad, ¿cierto? En este caso yo apenas tengo el disco local D, pero el disco local D lo tengo casi lleno, o sea que aquí no cabe. Automáticamente me arroja alarma. Pero si quiero hacerlo en la nube, en, en, en la red, puedo enviarla a un equipo que esté conectado a mi red o guardarla en otra. Bueno, las opciones que me dé la nube, doy clic aquí, ¿cierto? En caso de que la quiera hacer la unidad, simplemente doy clic en Siguiente y automáticamente eh, eh, me salen dos opciones para que Windows elija o elija o elijo yo simplemente, ¿no? Entonces, ustedes leen estas dos opciones y bueno, y aquí y, y, es la más recomendable y simplemente dan Siguiente y siguen los pasos. Y listo, se crea la copia de seguridad. Una vez la creen, cerramos aquí. Una vez que tenga la copia de seguridad, queda restaurar el sistema. A ah, otro que les quería decir que, eh, bueno, ya creamos la copia de seguridad, ¿no? Vamos a ir por partes Supongamos que hicieron la copia de seguridad, eliminaron el timer, el servicio escrutable y recuperar el sistema. Supongamos que quieren recuperar el sistema, entonces aquí está la opción que dice recuperación. Dan clic allí. Tienen tres opciones: estas es para hacer tienda para hacer esta. O esta de acá abajo tienen que tener el sistema, eh, el sistema operativo en un CD o en una unidad extraíble. Pero en caso de que quieran restaurarlo simplemente porque las aplicaciones que hay ahora no les funcionan o quieren volver a una versión anterior de Windows, dan clic aquí en esta en esta opción Comenzar. En cuanto a lo de las copias de seguridad, en cuanto a esto de las copias de seguridad y, quieren, y, y ustedes quieren restaurarlo o algo así, no olviden que teniendo la copia de seguridad lo no pueden hacer eh, eh, se me estaba pasando seleccionando aquí copia de seguridad ¿Cierto? Entonces ustedes aquí les va, les va a preguntar que es no donde tienen la copia de seguridad? Ustedes le dan clic en examinar Si es en la red Y si tienen algún, algún dispositivo conectado les saldrá aquí Y automáticamente le dan clic en siguiente Y luego cuando le den clic en la copia de seguridad Y confirmen Él comenzará a, a restaurar el sistema con la copia de seguridad Me salte, perdonen Después de haber hecho la copia volverá acá para a, a recuperarla en caso de que quieran entonces, de aquí crean la copia de seguridad. Cuando ya la tengan, así como les mostré ahora, de acá restauran por la misma copia de seguridad el sistema. Perdón que estoy tratando de explicarles bien para que no cometamos errores. Listo, aunque aquí no hay riesgo. Lo importante es tener la copia de seguridad. Entonces, crear y acá restaurar la copia de seguridad. Bueno, ahora sí nos vamos a la parte donde queremos, si en caso de que queramos, de esta misma opción, crean la copia de esta misma opción, la restauran después que la tengan. Bueno esto acá ya es otra cosa que les quiero mostrar entonces si ustedes quieren restaurar el sistema a las aplicaciones anteriores simplemente dan clic aquí esto es algo aparte que les quiero mostrar dan clic allí, esperan a que esto que se abra esta opción entonces ustedes aquí explican por qué quieren irse a las aplicaciones anteriores supongamos que es por, esta, por este motivo vamos clic en siguiente entonces me sale de aquí le doy no gracias si le doy clic en siguiente me sigue advirtiendo entonces, si yo estoy a un momento simplemente dando clic en siguiente hasta hasta volver a la aplicación anterior. Entonces una vez tengamos la copia de seguridad y todo y tengamos seguro todo, vamos a cerrar aquí. Ahora sí vamos a eliminar anti malware servicio inescrutable. Entonces una en, en, en la descripción de, de este contenido les voy a dejar el link de descarga del archivo, cierto? Si lo ves así en anuncio no ya también con más con anuncio. Entonces vamos a clic derecho extraer aquí una vez se les extraiga el archivo vamos a abrir esto vamos a dar doble clic a dar doble clic, luego clic en siguiente podemos cerrar esto, vamos a clic en siguiente siguiente, siguiente, siguiente vamos a clic en finalizar aquí Bueno, entonces ahora sí vamos a eliminar el Anti-Malware Servicio Inescrutable. Vamos a dar clic aquí, la barra de tarea, clic derecho, Administrador de Tareas. Miren, clic derecho aquí, clic derecho, Administrador de Tareas. Entonces, una vez que estemos aquí, vamos a encontrar Anti-Malware Servicio Inescrutable, que es este. Miren este. Vamos a dar clic derecho, ir a, eh, ir a Ubicación de, del Archivo. Cuando tenemos aquí en la ubicación del archivo y no nos lo va a dejar marcado así. ¿sí? Este que queremos eliminar exactamente nos va a marcar el que nosotros debemos eliminar. Miren que sale con un color diferente a los demás. Vamos a dar clic derecho en ese y vamos a escoger el programa que acabamos de instalar que es este. Miren que tiene cargadito. Damos clic allí. Vamos a dar clic en sí. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí nos va a decir que hay una nueva versión pero la vamos a decir que no entonces qué vamos a hacer aquí, vamos a desplegar aquí y vamos a escoger esta opción de bloquear y eliminar vamos a confirmar que sí y automáticamente lo ha eliminado, ya no tenemos antimalware, servicio incrustable en el ordenador vamos a dar clic en éxito cerramos vamos a cerrar aquí y como pueden ver dentro de tarea nos venimos nuevamente y vamos a mirar aquí miren que consume memoria RAM va a ir bajando poco a poco porque ya no hay más anti malware miren que aquí ya no aparece entonces tengan en cuenta que unas lo eliminen si lo quieren restaurar hacen el proceso que les mostré ahora les expliqué paso a paso y con calma para que así mismo lo puedan haciendo miren que eliminó es muy fácil eliminar anti malware servicio inescrutable entonces ya para restaurarlo, en caso de que ya como lo elimine y quiero restaurarlo me vengo acá Configuración a lo, que, a lo que les mostré ahora y tomo la copia de seguridad que hicimos ahora damos clic en copia de seguridad, vamos a dar clic aquí abajo y le doy en esta opción, la creamos por aquí y en esta opción la vamos a entonces aquí busco la copia de seguridad que yo tenga en el equipo o que tenga una unidad extraíble que haya conectado. Entonces, una vez la tenga aquí seleccionada o si la tengo en la red, voy a darle clic en examinar. Eh, vamos a buscar, vamos a examinar la carpeta compartida donde creamos la copia de seguridad o si la tengo en la unidad extraíble, la, la, la seleccionamos y listo. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva el contenido y no olviden de suscribirse y activar la campanita y no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales también, que esto les sirve mucho al canal. Hasta la próxima y si tienen alguna otra consulta me la pueden hacer. Chao.